¿Cuántos años trabajamos aquí? Yo trabajo desde hace 11 años, acá. ¿Cuántos años tienes ahora? Yo tengo 47. Qué <risa> <risa> Vamos caminando. Vamos caminando. Un recorrido. ¿Quieres saber algo? ¿Del barrio ya han averiguado cosas? Sí, sí. ahora de acá. Por ejemplo, del barrio, a ver, tengo curiosidades, si les han contado bien y si les han informado bien. En esa colina, ¿cómo se llama esa colina? La... Villa, Villa, Villa, la la coronilla. coronilla. ¿La colina? Coronilla. El, coronilla. Barrio, el barrio donde estamos se llama Villa, Villa coronilla. coronilla. ¿Pero la colina aquella? Coronilla. ¿No? ¿Colina de la Coronilla o colina de San Sebastián? San Sebastián. Muy bien. ¿Y qué pasó en esa colina? A ver qué cosas especiales pasaron en la historia. La guerra de las heroínas. Sí. La guerra de las heroínas, cuando defendieron la ciudad. ¿no? Es que no... Pero también hay más cosas que no les han contado. Allí es donde vivía la gente hace muchísimos, muchísimos años. Porque todo esto estaba inundado. Cochabamba, ¿qué quiere decir? Cochabamba. Eh... Espera. Antes se llamaba Cochabamba. Ahora. Eh... ¿Qué quería decir? Pampa es... Pampa es... ¿Pampa es cerros o pampa es plano? Pampa es plano. Por eso dicen la pampa argentina. En Argentina toda la meseta que es plana es pampa. Escocha pues pampa era llanura inundada. Quiere decir llanura inundada. Entonces la gente tenía que subir un poquito en las colinas para poder vivir. Para poder protegerse del agua. Para que no mojase las casas. Y, y eso, pero no había tiburones por aquí. Se quedan ahí en el mar. Pero peces sí había. Sigue habiendo, ¿no? Entonces ahí vivían. Y ahí se encontró un tesoro gigantesco. Tres mil piezas de oro. Wow. Se llama el tesoro del señor de San Sebastián. Y eso está en La Paz, en el Museo de Metales Preciosos. ¿Y no debería estar aquí? Debería, pero no hay las condiciones para cuidarlo. que sería peligroso, se lo podían robar. Pero si van ustedes a La Paz, díganles que les lleven a los museos... La calle de los museos, que es la calle Jaén Y está en el Museo de Metales Preciosos. Que es muy bonito. ¿Tú se ha tenido hijos? Yo no, que yo sepa. Que yo sepa. <risa> <risa> ¿Qué yo sepa. ¿Tú? ¿Ha ¿Te ha tenido? <risa> ¿Qué más preguntas? A ver, del eh, martadero. ¿Qué podríamos preguntar? ¿Hace cuántos años que ya no es matadero? Eh, en el 92, eh, los vecinos decidieron que ya no fuera matadero. Y... terminar! El, el, el matadero empezó a funcionar aquí en 1889. O sea, hace muchísimo tiempo, casi 130 años. 130 años empezó a funcionar aquí, pero no estaba construido lo que vemos. Lo que, lo que vemos ahora construido, el edificio, se construyó en 1924. 24. Exactamente. ¿Por qué ya entonces, no quisieron que sea matadero? Funcionó hasta el 92 como matadero, pero en los últimos años de matadero estaba muy sucio. Eh, había muchos problemas porque se escapaban ratas, se escapaban toros y hacían corretear a la gente. Y entonces decidieron los vecinos que ya no querían. También se han fijado que cuando se pasa por el lado de un frial huele mucho a carne. Entonces olía, olía todo mucho porque había mucha carne, sangre... Grasa. Entonces decidieron que ya no fuera Matadero, que querían que fuese un centro cultural y deportivo. Martadero. En realidad, centro cultural y deportivo 27 de mayo. Porque... Ahora, ¿por qué se llama ahora Martadero? Porque las tres palabras del medio, art, las escribimos en mayúscula normalmente, ¿no? O en otro color. Ahí cuando se enciende el cartel de noche, van a ver que las tres letras estas, art, Suena a color. ¿Qué quiere decir Art. arte. arte? Arte. Entonces la última capa del matadero es el arte. Entonces se Marta el martadero. Es por eso que se llama martadero, el proyecto. El sitio no, el sitio le llamamos el ex matadero. El proyecto es el proyecto martadero. Arte matadero ¿Qué más? ¿Qué se siente ser director? ¡Pues muy buena pregunta, señorita! ¿Qué te se sientes el director? Pues Por un lado, es muy bonito porque hay un grupo de gente grande que está trabajando por un mismo sueño. Y por otro lado, a veces se siente un poco de demasiada responsabilidad porque no es fácil, ¿no? Cuando tú tienes que ser, igual que cuando los papás o las mamás tienen que ser responsables de toda la familia, de que alcance la plata, ¿no? de que haya... De educar, y todo eso, pues es un poquito difícil. ¿no? pero en suma en general es una, es una posibilidad bonita ¿no? el poder ser director yo no fui director al principio, al principio había otra directora ¿no? se llamaba Angélica tuvo un año un año y medio estuvo Angelica. y cuando Angélica dimitió porque no quería ya seguir siendo directora pues entonces tuve que asumir yo porque era vicepresidente ¿no? en el segundo. ¿cuánto tiempo lleva? Llevo 10 años, abiertos. no, mentira, diez menos uno, nueve. nueve, nueve y un poquito menos quizás, un poquito menos de nueve años. ¿Y como qué eventos se realizan acá? O sea, sí hay eventos, pero ¿cuáles más? Eventos, pues hay de música, y conciertos de todo tipo, hay presentaciones teatrales, presentaciones de danza, exposiciones de arte... No solamente aquí dentro del sitio, sino también por todo el barrio. Hay artistas que se quedan en residencia, en el sitio. Eh, mucha gente que estamos trabajando sobre procesos, que se llaman, sobre cosas que se van viendo con el tiempo. Y, y bueno, actividades también de taller, como el breakdance, ya lo han visto seguramente. El taller de niños, ¿no? que se forman en libre expresión y educación medioambiental. Y muchas cosas de ese tipo, variadas. Es un sitio bastante grande, han visto, ¿no? Son 3.000 metros cuadrados. Como pues son 3.000 metros cuadrados se pueden hacer cosas muy distintas. ¿Y hay cursos de deportes aquí? Pues de deportes no. la verdad, porque justo como detrás hay una cancha, en otra parte de lo que era el antiguo matadero hay una canchita. Pero se decidió que aquí fuese lo cultural, que lo deportivo fuese ahí detrás. Pero de lo deportivo no nos hacemos cargo nosotros. ¿Cuál es lo más importante que ocurrió? Martadero. Durante la historia de Martadero, cuando es un proyecto cultural o durante toda su historia. Martadero. Eh, Martadero. De Marta pues para mí lo más importante fue el principio, cuando se logró obtener este sitio, porque ese sitio nos lo han cedido. Quiere decir que no es nuestro, no, no somos propietarios, pero lo han cedido para que podamos trabajar durante muchos años, 30 años. Entonces, ese momento, es muy importante y el otro momento muy importante es cuando empezamos a hacer las bienales de arte urbano. Cuando empezamos a generar murales por todo el barrio, que hicieron que el barrio fuese más bonito. Y del matadero. ¿Y qué qué? Y del matadero. De ¿cuál fue su acto más importante? ¿Su acto? Bueno, pues puede ser que algunos de los conciertos de música ¿no? que fueron significativos cuando cumplimos cuatro años proyecto Hicimos lo que llamamos 400 aniversario. Eran 400 actividades que se habían hecho en el cuarto año. Y fue un concierto muy bonito donde celebramos todos juntos bailando. Y yo creo que como acto ese ese concierto grande, que había más de mil personas por aquí. ¿Qué gente importante vino? ¿Qué? ¿Qué gente importante vino? ¿Qué gente ¿Qué importante vino aquí? Bueno, pues vino gente importante del mundo del arte. ¿no? De, de muchas disciplinas distintas, pero digamos así como los top podía ser eh, gente que no necesariamente venía del mundo del arte, ¿no? porque por ejemplo aquí vino César Brie, que era el director del Teatro de los Andes, que era el mejor teatro de Bolivia. Eh, eh, también expuso aquí Joaquín Sánchez, que es uno de los mejores artistas visuales de Bolivia, pero vino también otra gente que no son del arte, que a lo mejor lo, los conocen más, por ejemplo vino un señor que se llama Evo Morales. Ajá. ¿Quién vino. es? ¿Su, ¿Qué? Su, hijo su, hijo vino. Vino. Su, su hija más. Su hija más también vino, sí. Pero... Evo Morales vino en el 2007 eh, a re hacer una reunión aquí con la gente que quería preguntarle cosas sobre su gobierno. Estuvieron reunidos ahí en la nave central. Y también vino Richard Stallman es un señor que es el papá del software libre, de un sistema operativo de software libre que se llama Linux, NU Linux. Ah, ah. Entonces ese señor también vino y es muy importante en el mundo, ¿no? Mm. Tuvimos la suerte de tenerla aquí, un ratito. Sí. ¿Viene el creador del iPhone? Y no, no vino el creador del iPhone. <risa> de hecho ya no va a venir porque murió, ¿no? <risa> no. Pero, pero, pero a veces, a veces viene gente que no nos esperábamos que iba a venir, ¿no? ¿Como quién? Como los Beatles, ¿conocen los Beatles? No. Picasso, los Beatles. ¿conocen Picasso? Los Beatles. Sí. Los Beatles. Ah, Como Janis no, Joplin, Janis Joplin también estuvo aquí. Janis no sé? Joplin, es una cantante muy famosa. ¿Y los Rolling Stone? Madonna. Madonna, también vine. ¿Mm? Nos va a avisar la próxima vez que vengan. ¿Y ¿Qué, qué? Nos va a avisar la próxima vez que venga para que venga. Claro, claro. Pueden ver las fotos en el libro y pueden ver las fotos a veces en en una exposición que ponemos ahí A ver. No, en realidad ellos no vinieron pero nosotros hicimos unas fotos falsas jugando para que pareciese que habían venido con Photoshop muy bien a 36 países, de Latinoamérica a casi todos, Tenemos las Guyanas, a Centroamérica, Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, México, Estados Unidos, eh, Colombia, Venezuela, Brasil, Chile, Ecuador, Perú. Mm, ¿Dolió mucho dejar a tus padres para venir? Sí, un poquito sí. La verdad es que era la, la cosa que más pena me daba, ¿no? A mis padres y a mis sobrinos y todo, ¿no? Porque llevo muchos años fuera, ya 18 años fuera de allí. Entonces han crecido todos, pero no les he visto crecer. Pero intento ir cada año por lo menos un mes. Entonces, es la parte más triste. todo lo demás del bonito, porque Bolivia es un país lleno unos paisajes impresionantes, y bailes, y cultura. Pero claro, estoy un poquito mejor de, de mi familia. Pero a veces pasa así, te tienes que ir a trabajar, te tienes que ir a vivir a algún sitio y entonces es mejor de los niños. Es la vida. <risa> Le gusta ser. ¡Uy, qué pregunta! Pues... A ver, en general sí. Y en algunos momentos no. En general sí, porque es bonito, porque es un bonito proyecto, porque somos un equipo lindo. Y a veces no cuando hay momentos de demasiada responsabilidad. Porque te preocupas, ¿no? Porque de repente, pues como, como les pasará a sus papás y a sus mamás. Que a veces hay situaciones difíciles, ¿no? Donde hay que responder ante mucha gente y es los momentos más complicaditos. O cuando te atacan, hay gente que te critica, te ataca sin saber. En esos momentos a uno le apetece perderse. Irse al desierto, al salar de Uyuni, y ya no ser director. Eh, ¿Cuánto gana el director? El director, pues gana más o menos, ahora, tenemos un rango aquí dentro de tres escalas salariales, ¿no? Entonces, la mayor parte de la gente gana como 300 dólares, ¿Sí? eh, Cuando se es coordinador, coordinador general o eso, unos 400, y cuando se es director, 500. Y tenemos como también unos complementos por cuánto has estudiado, de dónde te has formado, cómo te has formado, cuánto tiempo has sido voluntario aquí. Así, pero más o menos eso es la base. Aquí Aquí dan clases de canto los sábados por la mañana, sí. de 9 de la mañana hasta las 12. ¿Y clases de breakdance? De la tarde, de lunes a viernes, de 3 a 6 y los sábados por la tarde también. Yo tengo un problemita con eso. ¿Qué? Es que he pagado sí para pasar clases, pero no pude venir. Y ahora tengo la tarde. De, ¿Pero clases de canto o de breakdance? Breakdance. ¿De break? ¿Ibas a... ¿Se puede retomar? Sí, yo supongo que sí. Si le dices al profesor, a Irwin, yo creo que sí. Tranquilo. Él es el que lo lleva, sobre todo. Irwin. Perdón. verdad. Y a ver... Ahora se levantaron te... todos y... No, no, no, no. No parece que me rodean y me van a... Interrogar con sus preguntas. ¿Qué más? ¿Cuál es lo... Mismo? mejor que le ha pasado con su trabajo. Lo mejor que me ha pasado con mi trabajo es. está pasando, no es algo que haya pasado, sino es algo procesual, ¿no? Es algo que va pasando poco a poco y es el poder conseguir que este lugar sea como ejemplar. Es un ejemplo en toda la vida. Entonces es un trabajo que hacemos todos el día a día, pero que es muy especial. Lo mejor que me ha pasado no es un momento específico, no es un, una fiesta, no es un encuentro, sino que es eso. Es la percepción de que estamos haciendo algo que es único. Que es muy importante. Mm, a ver... <risa> ¿Qué me vas a preguntar, sé. Mm, okay. mm, a ver... Mm, ¿Qué parte del martadero? Sí. Esa... recuerda con terror, por ejemplo, a perros, ¿no? O sea, ¿Cuál es la parte más...? La, la parte más dura y más extraña del matadero es la sala del fondo, que se llamaba la sala de las cabezas. Y en la sala de las cabezas, que claro, ahora está pintada de negro, que es donde hacen ahí es donde ponían las cabezas de los animales. Y allí, durante una época muy triste en la historia de Bolivia, en los años 80, fue un espacio de torturas a menos que son torturas sí. Aquí no alguien me tortura por, me torturan por pensar distinto por tener otras ideas uh -huh. políticas por ecologista por... ecologista ¿Eh? ecologista no no no eran ecologistas eran políticamente eran distintos de los gobiernos dictatoriales también y un dictador que decía todo el mundo tiene que pensar igual que yo y si no lo torturaba Se llamaba García Mesa sí, sí. y más o menos a cuántas personas y eso es lo que no sabemos claramente, pero eh, el, el, hicieron una actividad aquí muy bonita intentando recuperar y desde luego pasaban de cien ¿no? las personas que se torturaron. ¿Y aún quedaba sangre cuando ustedes vinieron acá, de la gente? No, de, de la gente no sé, porque la sangre de la gente es igual que la sangre de los animales. La sangre? había se sangre. se mezclaba, pero había bastante sangre en las paredes, sangre, grasa, estaba todo un poco... Había mucha carne a podrida y, y no había puertas, ¿no? entonces todo era como un poco triste. ¿Y por qué no lo han dejado un pedazo así por para que la gente huevo? Sea, Buena idea, podríamos haberlo hecho, pero en ese momento pensamos que era mejor limpiarlo todo, ¿no? para que estuviese un poco más limpio y la gente empezase de cero. Pero lo que dices tiene mucho sentido, podría haber sido bonito haber dejado un cuadradito, ponerle delante un vidrio o algo para que se viese cómo estaban las paredes de, de sucias, sangrientas. Sí, que efectivamente faltaban las puertas, estaba, muchos techos estaban descompuestos, por eso tuvimos que cambiarlos. Entonces, digamos que no estaba ruinoso, pero estaba muy, muy, muy abandonado, muy abandonado. Pues tuvimos que en algunos casos demoler, como en el escenario. Había unas casitas bajas, las tuvimos que demoler para poder hacer ese escenario bien. Tuvimos que cambiar muchos techos, como estos, ¿no? y este de aquí arriba. Tuvimos que ir arreglando en general todo y cambiar el alcantarillado, ¿no? todo por donde van las aguas hervidas. Todo eso tuvimos que cambiarlo, electricidad, y todavía seguimos arreglando, no hemos acabado. ¿Qué participa? Sobre todo allí dentro, en ese ala, que es el ala sur, faltan dos o tres cuartitos que faltan de arreglar. Eh, ahora ya son pequeñitos, ¿eh? va a ser era como un laboratorio de fotografía y un depósito. Pero casi casi todo está ya y lo que estamos haciendo ahora es equiparlo mejor, ponerle mejores luces para teatro, mejores equipos de sonido, así. ¿Cuánto más o menos invirtía en arreglar? Pues también es buena muy buena pregunta. se ha invertido en arreglar el sitio como alrededor de mil dólares hasta ahora. Unos mil dólares, o sea, harto. Pero se ha hecho de modos muy distintos, ¿no? Muchas veces era nosotros mismos que encalábamos, ¿no? Entonces comprábamos la cal, pero si calculamos el trabajo eh, nuestro, el trabajo de pintores y todo, pues unos mil dólares se han invertido para arreglar que no es lo ideal. lo ideal, para arreglarlo idealmente se necesitarían a lo mejor 800.000 ¿sí? pero para arreglarlo como está ahora, todas las alas en uso se han necesitado unos 180.000 dólares ¿Y el de bolsillo o el gobierno? Pues en algunos casos de nuestro bolsillo, sobre todo al inicio, pero luego algunas organizaciones, instituciones nunca el gobierno de Bolivia ni tampoco el gobierno municipal ellos no nos han dado nada para arreglarlo pero algunas instituciones de Holanda, algunas instituciones de Suiza, nos ayudaron a poder arreglar. Por ejemplo, el taller de niños nos ayudó una organización de Canadá. dio un poquito de dinero para poderlo arreglar. ¿Qué cosa es la más importante del mar taller? La más importante, el equipo humano. El equipo de gente que intentamos... Eh, darle vida y el equipo humano no solo somos los que trabajamos acá son también ustedes toda la gente que está ayudándonos a construir ideas y a construir futuro es como la Ana Pastor del futuro sí. la que mejor pregunta nosotros están calladitos. al rato preguntan pero les avasalla a ella. ella tiene que Ella es la entrevistadora, delegada. han dicho. Yo. ¿Sí? No. No, pero es bonito cuando preguntan todos. Todas. Sí, ¿Alguna pregunta más, chicos? Grover está más ocupado del teleobjetivo. ¿Tú estás? No, no no es o sea sé que solamente hubo dos encargados de todo el hasta ahora. Dos directores. ¿no? Que sí, pero la primera era en el inicio, en el inicio, cuando pues, prácticamente todavía estábamos pensando cómo íbamos a hacer, cómo íbamos a y, y desde entonces, más o menos, eh, estoy yo. O sea, sí dos, pero una de ellas estuvo un año ¿no? un poquito más. ¿Piensan hacer un acto importante como demostración de todo el martadero, algún concierto? ¿Viene? ¿Tenemos, sí, de vez en cuando hacemos, ¿no? Eh, pues seguramente hacia julio hagamos un gran concierto para celebrar también nuestro aniversario. Cumplimos 10 años este año. Entonces, pues para hacer como una fiestecita haremos un concierto grande. Pero también hay muchos durante el año. El Grito Rock, que ha sido hace no tanto, hace un mes que fue muy bonito. El Grito Rock pues también fue un concierto grande. Y así hacemos de vez en cuando eventos lindos que salen incluso en televisión, ¿no? que salen en los medios. ¿Y cobran la entrada? A veces sí, a veces no. El Grito Rock, por ejemplo, fue gratuito, fue gratis. Pero hay veces que tenemos que cobrar para que el grupo de artistas que está presentando cobre también, porque el arte es un trabajo, no es solamente una, una diversión, un hobby. Entonces, eh, en algunos momentos, por ejemplo, los grupos de teatro están meses preparando una obra y cuando la presentan tienen que cobrar un poquito a la gente, a veces 20 25 bolivianos, para que ellos puedan también ganar de todo el trabajo que han hecho. Y es justo. ¿Y también niños como nosotros podemos cantar, dar nuestros conciertos? Claro que sí. Muchas veces han venido. Ahora en el Día de la Madre, por ejemplo, la, los niños del taller de música hicieron un concierto. Y este sitio está para eso, para que propongan actividades creativas. Nosotros podremos, porque a mí me encanta cantar, porque yo en mi barrio gané 300 partidos. Claro que puedes, o sea, sería ver cómo, qué organizábamos y... Y claro que puede cantar aquí, sería bonito. ¿Cómo, cuándo? <risa> bueno... Eh tendríamos que pensar en qué evento, ¿no? lo bonito es que fuera dentro de algún evento. Pero dentro de algún evento, por ejemplo, podría haber sido el día de la fiesta de las madres, ¿no? El día podría haber sido perfectamente. Pero si no, pues esperamos algún otro y en cuanto veamos algún concierto donde haya ¿no? eh, intervención así artística, un poco más libre, les avisamos para quien quiera cantar. ¿Y quién yeah. cantas? Bueno, no de todo, todo, Hay canciones que no me gustan. Uh -huh. A ver, por ejemplo, mi profesor de música, mi colega, dice que hay canciones que nos relajan. Por ejemplo, la música de Mozart, a los bebés les estimula el cerebro, el cerebro la zona cerebral, y les ayuda a tener más creatividad. Efectivamente, el efecto Mozart. Sí. Y alguna vez... ¿Sigue Mozart vivo, profe? ¿Sigue Mozart vivo? No. no. Mozart murió hace muchos años, hace más, ¿Más de 200 años. Era de una época que se llama La Roca. Y eso ya acabó hace 200 años. Pero su música sigue viva. Luego él, en el fondo, también sigue vivo. Pero a través de su música. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Proné? Gracias. No. ¿Eh? Una foto, profe. Una foto. Yo les hago la foto, venga. Venga. venga Vaya. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Y sobre él quieren saber algo o no, como director? También. ¿El qué? <risa> ¿Qué es eso? <risa>